Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este tiempo de oración. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la más cordial y amorosa bienvenida a este tiempo de oración, deseando que Dios bendiga tu vida grandemente en este día. Vamos a iniciar. Poniendo este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias te damos, te bendecimos y glorificamos tu nombre que es poderoso. Gracias por este día, por permitirnos Dios estar delante de tu presencia. Con el ánimo de traer nuestras peticiones. Pero también queremos ante todo, darte las gracias. Honrar tu nombre, Señor. Bendecir y decirte, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y que hoy es un día que nos gozamos en el Señor, hoy es un día en que nuestro agradecimiento es total para nuestro gran Dios, que hizo los cielos y la tierra, y que le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, por su amor, por su sacrificio en la cruz de Calvario, que Dios gracias te damos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias Padre bendito, gracias porque estás con nosotros como poderoso gigante, siempre ayudándonos, siempre bendiciendo nuestras vidas. Oh Dios, gracias te damos, Señor, en este precioso día, en esta mañana ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Gracias por ayudarnos siempre, por bendecirnos, por estar con nosotros, oh Padre. Gracias, porque para siempre son tus misericordias y son nuevas cada mañana. Cada mañana estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío. Ahora queremos acercarnos a ti confiadamente, acercarnos al trono de la gracia, en medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que oramos, todo lo que decimos, hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, y en él tenemos vida, y vida abundante, gracias Dios mío, gracias, te damos en este precioso día, gracias Dios mío, por estar con nosotros, Padre, por ayudarnos, por bendecir nuestras vidas, por sacarnos, Señor, de todo problema, de toda dificultad, cuando atravesamos desiertos, Señor, Tú estás ahí con nosotros. Señor, gracias, te damos por eso. Te bendecimos y glorificamos Tu nombre. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Gracias por Tu presencia, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar siempre, Señor, de nuestro lado. Siempre a nuestro lado está, Señor. Vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:1 dice la palabra: Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de poner siempre nuestra confianza en el Señor, a pesar que estemos atravesando, como el caso de los israelitas, desierto. En nuestro caso, problemas, dificultades, crisis, situaciones difíciles, adversas. Esos son los desiertos que el ser humano atraviesa. atravesamos y en cualquier momento se nos presenta una crisis, un problema, una situación adversa. Ese desierto que siempre está delante de ti, solamente con la ayuda de Dios, puedes salir victorioso y cruzar y entrar a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Cuando ya tienes el triunfo, cuando has superado esa situación difícil, por eso nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Señor. Y es tiempo de que usted salga de ese desierto. Hay personas que, similar al pueblo de Israel, están divagando ahí en ese desierto por años y años. Por 40 años tuvo el pueblo de Israel dando vueltas en ese desierto. No sé cuánto tiempo lleva usted, pero hoy el Señor te dice que es tiempo de salir de tu desierto, ese desierto que estás atravesando, es tiempo de salir de ese desierto, salir de ese problema, salir de esa enfermedad, de esa situación de escasez, de ese problema familiar, de ese problema en el empleo, ese problema que está afligiendo tu corazón, ese problema sentimental, ese problema de adicción a las drogas, de adicción a cualquier cosa mala. Hoy, el Señor te dice que es tiempo de pasar por ese desierto. Ahora el Señor permite que pasemos desierto para que seamos probados, fortalecidos. Y como el pueblo de Israel fue probado en el desierto, dice la palabra del Señor, desierto lleno de serpientes espantoso para después a la postre hacerle bien. Cuando pasamos por el desierto, si somos realmente con un corazón hacia Dios, nos volvemos a Él. Buscamos más su presencia para obtener su ayuda, salir de ese desierto. Para muchos es necesario pasar estos desiertos porque lo hace volver a Dios en arrepentimiento. Y hoy queremos orar precisamente en ese sentido decirle Dios mío, perdona nuestros pecados, queremos batallar contra los problemas pero primero agradeciéndote a ti, segundo, renunciando a nuestros pecados, arrepintiéndonos y en este preciso momento te decimos Dios perdona mi pecado, perdona mi maldad, dígale estimado hermano, hermana, Dios perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona lo que he estado haciendo que no, no está bien, perdona ese pecado. Perdona ese corazón sucio que ahora decido limpiarlo, sacar toda maldad, sacar toda suciedad de mi corazón y presentarte un corazón limpio para que tú, tú en él vengas con el Espíritu Santo y me hagas una nueva persona que no vuelva atrás, sino que siempre esté confiando en ti y un corazón dispuesto para servirte a ti, Señor, y servir a los demás, a nuestro prójimo. Por eso hoy nos arrepentimos del pecado y nos ponemos a cuenta con el Señor. Estimado hermano, cuando usted hace esto, usted está dando la posibilidad al Señor de que actúe en su vida y que usted quede capacitado para enfrentar con efectividad ese problema, esa dificultad, atravesar ese desierto y salir victorioso. La mayoría del, del pueblo de Israel quedó postrado en el desierto, quedaron postrados en el desierto. Por eso la palabra dice que la mayoría de ellos no agradó a Dios. Usted tiene que buscar complacer a Dios, ser agradable a Dios buscarle de corazón y eso significa obediencia a Dios tener fe en Él pero también obedecer al Señor cada día limpiar nuestra vida, ver en qué estamos fallando y hoy el Señor nos lleva de su bendición, con su mano nos lleva y no quedamos tendidos en el desierto sino que salimos airosos y entramos a la a la tierra que fluye leche y miel la tierra de bendición, a la tierra prometida hoy es un día en que decidimos hacer eso salimos del desierto en este precioso día gracias a Dios mío porque a pesar de que el desierto es indeseable nadie desea pasarlo nos permite fortalecernos nos permite fortalecernos espiritualmente y estar más unidos con el Señor confiando en Él gracias Señor así que cuando entramos ahora estamos en este desierto usted está en su desierto bendiga a Dios porque tu bendición será mayor porque cuando salga del desierto saldrá fortalecido porque tu galardón es grande es tiempo de salir del desierto Buenos días queridos hermanos y amigos Dios me los bendiga grandemente en este nuevo día Bendiga a su familia y a ustedes también. Le damos gracias a Dios por este maravilloso día que nos ha regalado. Y estamos aquí nuevamente en el Devocional de Manantial. Bueno, como siempre, estamos aquí delante de la presencia de Dios para compartir con ustedes el mensaje de la palabra que es el tema de hoy es «Es tiempo de salir del desierto». La palabra del Señor dice en Deuteronomio 32, 10. Dice así, le van en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice. Los encontró por el desierto, por tierra seca y azotada, por el viento. Los envió a su, los envolvió en su brazo, los instruyó. Y los cuidó como a la niña de sus ojos. Amén. Qué lindo mensaje es esta palabra. Cómo Dios nos ama a nosotros. Cómo sacó el Señor esas personas del de desierto donde se encontraban ellos. ¿Verdad? En ese desierto que está una parte sólida, no, no hay nada, todo es. No hay nada de, de ni, ni para comer ni nada, sino un desierto que había ahí y, y el Señor los encontró ahí y el Señor los, los, colló, los acogió para él, le brindó todo el Señor a ellos. Y fíjense que, que a pesar de que el Señor los acogió, los sacó de ahí para llevarlo a la tierra prometida, como hubieron muchos que se comportaron mal con el Señor. En este tiempo hay muchas personas así, que, que están en ese desierto, Dios los sacó de, de, del desierto y hay muchas personas que están en ese desierto. Llega el Señor, los saca de ese desierto y ¿qué hacen con él? No no buscan del Señor, no lo siguen, no, no, no creen en Él. Empiezan a hacer cosas, pero al Señor no lo buscan. El Señor nos ama mucho. Muchas personas se encuentran ahora mismo en problema. Muchas personas se encuentran ahora mismo en ese desierto. En ese desierto se encuentran muchas personas. Llega el Señor ahí lo saca de ese desierto. ¿Y qué hace esa persona? No le da, la, ni las gracias a Dios le da por sacarlo de ese desierto. Hay desierto, sí, hay personas que están pasando por ese desierto, ¿de qué? De la enfermedad, de falta de empleo, de que su esposo abandonó a la esposa, de que la esposa abandonó a su esposo, abandonaron a los hijos, destruyeron su hogar. Hay desierto que en el, en el trabajo, hay personas que lo han echado en el trabajo, y ¿sí? está pasando por ese desierto. En la universidad hay jóvenes que están pasando por ese desierto en el semestre que no tienen para pagar el semestre, que tienen el semestre ambulatado. Hay mucha, muchos desierto en este, en este tiempo. ¿Qué personas están pasando? Hay desiertos que los vecinos están en contra del otro. Eso es un desierto que está pasando ese vecino. ¿Por qué? Porque el vecino está metiéndole, metiéndole cuentos y sangre y viene la pelea, la discusión. Eso es un desierto que está viviendo el otro vecino. Cuando llega Cristo en tu, en tu vida, ¿sí? cuando llega Cristo en tu vida, el Señor te, te coge, te coge a ti, te coge a tu familia, ¿sí? te abraza, Cristo te abraza, te dice, yo te voy a sacar de este desierto que tú estás viviendo. Recibe de en, en tu corazón y yo te saco ese desierto donde tú estás recibe a Cristo en tu corazón en esta mañana y el Señor te saca de ese desierto que estás viviendo recíbelo Él te dice esta mañana recíbeme para sacarte de ese desierto y para yo llevarte a esa tierra prometida que tú quieres para sacarte de ese problema que tú tienes el Señor te lo está diciendo en esta mañana busca del Señor recibe a Cristo en tu corazón y vas a ver la tierra prometida que el Señor te tiene preparado para ti el Señor te quiere limpiar en esta mañana el Señor te quiere bendecir en esta mañana el Señor quiere sacarte de ese desierto porque te ama. El Señor nos ama a cada uno de nosotros, así sea la, la personalidad tuya, como tú eres. El Señor te ama. El Señor nos ama a todos, así sea como estemos nosotros. El Señor nos ama. Mira cómo dice el Señor aquí en su palabra. Él dice, «Los encontró por el desierto, por tierra seca y azotada, por el viento». Y los envolvió en sus brazos. Mira cómo el Señor nos ama a nosotros. Sacó a toda esa gente y los envolvió en su brazo. El Señor te tiene envuelto en tus brazos brazo, para sacarte de ese desierto. Y dice: Los envolvió en sus brazos Los instruyó. El Señor nos instruye a nosotros. En, buen, en el buen camino que nosotros vayamos a coger. Los instruyó. En en, y los cuidó como la niña de sus ojos. El Señor no cuida. Cuando tú estás pasando por ese desierto, el Señor te está cuidando porque Él está ahí. Él está ahí contigo. No desmayes si tú estás pasando por ese desierto. Agárrate del Señor. Agárrate del manto de Dios que Él te va a sacar de ahí, de ahí, de ese problema que tú tienes. El Señor te va a sacar de ahí, de ese problema que tiene tu hijo, tu hija, de ese, de, de ese abandono que tu esposo te hizo. El Señor te va a sacar de ahí y te va a llevar a esa tierra prometida que Él te dijo, que Él nos dijo. A muchos el Señor nos ha sacado de ese desierto. A muchos los ha sacado. ¿Por qué? Porque Él nos ama a nosotros y Él quiere que nosotros estemos bien. El Señor no quiere que nosotros vivamos eh, en un desierto. Él quiere bendecirnos. Hay muchas personas que están aferradas en ese desierto que no quieren salir, salir adelante, pero el Señor te dice en esta mañana, Ven que yo te voy a sacar de ese desierto. Ven que yo te voy a llevar a esa tierra prometida. Ven que yo te tengo en mi brazo. Ven que yo te amo. Tú eres para mí la niña de mis ojos. Mira lo que te dice el Señor en esta mañana. Párate de ahí donde está y busca al Señor. Reciba al Señor en tu corazón. Recíbelo en tu casa. Ábrele la puerta de tu casa al Señor. Ábrele la puerta de tu corazón al Señor, que el Señor entre para que te saque de ese desierto donde tú estás. Busca de Cristo, que Cristo te ama. Cristo te ama a ti y a toda tu familia. Damos gracias a Dios en esta mañana. Le doy gracias a Dios porque el Señor me sacó, nos sacó de ese desierto que nosotros estamos viviendo. Y aquí estamos. Aquí estamos en la tierra prometida que el Señor nos tenía preparado para nosotros. Así como, nos, así como nos sacó de ese desierto a nosotros, a ustedes también el Señor los saca de ese desierto donde ustedes están. En esa tierra seca que no hay agua, el Señor te saca de ahí. Párate, párate y recibe a Cristo en tu corazón y verás a ver esa tierra prometida. Que el Señor te tiene preparada y cuál es esa tierra prometida el empleo que tú estás necesitando el problema que tú tenías el Señor te lo resuelve ¿Sí? tu hijo que estaba en la droga el Señor lo saca de la droga ¿Ah? lo sacó de ese desierto de la, de la droga que lo está consumiendo a tu hija esa niña que está en la prostitución, también el Señor te lo, la saca de ahí, de ese desierto. ¿Ah? Las la, la, la jovencitas que son lesbianas, el Señor la saca de ese lesbianismo donde está. El emocionalismo también, el señor, es, para el Señor nada es imposible. El Señor para todo es posible para Él. Así que ten fe en el Señor Confía en el Señor Que el Señor te saca de ese desierto Donde usted está Porque el Señor nos ama Él nos ama a cada uno de nosotros El Señor nos ama Así sea que la persona es blanca, negra María, el Señor nos ama Al mendigo El Señor lo ama Los lo de la calle El Señor los ama a recicladores el Señor los ama, ahora hasta el mismo atracador el Señor los ama. ¿Por qué? Porque son criaturas de Él y Él no quiere que nadie se pierda en este tiempo, Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos busquen, lo busquen a Él y Él los perdona. ¿Por qué? Porque el Señor no ama al pecado, el Señor ama a, es al pecador, a la persona. Así que en esta mañana te digo que busques al Señor. Y les traigo una buena noticia para todo el mundo entero el que me está escuchando. Les traigo una buena noticia. Que Cristo ya está a la puerta. Que ya no falta casi nada para que Cristo venga. Ya todo se está cumpliendo en esta tierra. Esta es la oportunidad que el Señor te está dando para que te arrepientas y busques de Él y lo recibas en tu corazón. Así que prepárate, prepárate para que cuando el Señor te llame, tú puedas responderle la pregunta que Él te vaya a hacer. Así que te digo en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, que recibas a Cristo en tu corazón y lo, sig lo sigas a Él. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde en esta mañana. Y que en este nuevo día, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Y vuelvo, le repito, Cristo viene pronto. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Seguimos orando en este precioso día. Para finalizar, decimos gracias Dios, gracias por tus bendiciones. Y usted estimado amigo, estimada amiga, hermano, hermana Póngase a cuenta con el Señor Cuando usted vaya a presentar sus peticiones ante Dios Primero póngase a cuenta con el Señor Y ponerse a cuenta es arrepentirse de su pecado de, O de sus pecados Dígale Señor perdona mi pecado Pero hágalo de corazón de verdad Hay muchas personas, jóvenes que están atrapados en vicios En adicciones y el Señor hoy te dice, joven, Dios quiere libertarte de esa adicción, de ese pecado, de ese vicio. Renuncia a él, dile, Dios, renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret a esa adicción que he venido practicando durante mucho tiempo. A ese vicio lo renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret y dile, Dios, dame fuerza para salir de eso. Quita ese deseo de volver a caer en ese pecado. Rompe ese círculo de pecado, de arrepentimiento, pecado, arrepentimiento. Rompe ese círculo de pecado en mi vida. Renuncio a Él. Hazme una nueva criatura. Ahora, Dios mío, ayúdame a seguir adelante con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, que hoy sea un día en que salga a hacer tus diligencias, a tu trabajo, a tu negocio, a lo que vayas a hacer. Y salgas con la bendición de Dios. Que Dios vaya contigo. Te acompañe con múltiples abundantes bendiciones. Y al regresar a tu casa. Regrese con mayores bendiciones aún. De las que saliste. Que hoy tenga un día lleno de la presencia de Dios. Y sigue buscando al Señor. Sigue apartándote de pecado. Para que las bendiciones del Señor. Huyan a tu vida. Y puedas salir de tu desierto. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Finalizamos este tiempo de oración. Deseando que Dios bendiga hoy tu vida y tu familia.